Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video de relojes. En este caso les quiero mostrar un reloj que tengo en mi colección que si bien no sería algo muy especial, porque como ahora van a ver es un reloj bastante básico y sencillo presenta la particularidad de que lo pude comprar usado pero en muy buen estado. Eh, su anterior dueño o sus anteriores dueños lo han conservado muy bien y lo interesante de este reloj es que incluye su caja original está en perfecto estado y un par de ítems también que son muy coleccionables que lo hacen muy coleccionable. así que vamos a mostrárselo, espero que entre en cámara así que este es el reloj ¿Sí? acá tengo una pequeña nota mía de cuál cuáles eh, la pila que lleva, una sr 21 sw Una sola, es una pila muy chiquitita Es como, como un botón A ver si se las puedo mostrar Ahí No llega a apreciar, es muy pequeñita Y lo interesante de este reloj en mi colección Es que incluye muchos ítems originales Vamos a sacarlo de su estuche original Vamos a dejar la caja de fondo por ahí, vamos a quitarle el soporte, como se puede ver este es un reloj de cuarzo analógico, ¿sí? muy clásico, muy clásico, muy sencillo, eh, la particularidad que tiene, no sé si se llega a apreciar bien con esta luz de la tarde pero un baño electrolítico dorado eh, que lo deja muy bonito este reloj es de, tengo entendido, principios de los 90 ¿sí? muy elegante uno podría decir hoy por hoy que este es un reloj de dama pero yo lo considero bastante unisex porque es muy sobrio, tiene un estilo muy ejecutivo eh, es muy bonito eh, y la particularidad que tiene es que incluye estos pequeños detalles su, su um, etiqueta, su cordoncito con la etiqueta, lo que los, en inglés le dicen tag ¿sí? con información del modelo todo original esto ¿sí? acá Citizen fig figura es el logo de Citizen de los años 90 y también tiene un pequeño anillo de papel, citizen, los iniciales, el código, que dice que es resistente al agua. Algo también muy interesante de este reloj es que, vamos a ver si puedo abrirlo con los guantes, el baño electrolítico que presenta está no solamente por afuera en la malla, que es de acero por cierto, es de acero inoxidable de, de eslabones de acero plegado no solamente el baño electrolítico es por fuera sino que además en su interior también está en dorado también tiene baño electrolítico acero el inoxidable como se puede ver ahí la villa ¿Sí? se puede ver solamente la tapa que es de acero inoxidable eh, es no, está en color original sí, y los perros, pero después todo lo demás es dorado inclusive la corona no se puede apreciar acá el modelo y la información la tapa porque está tapada con el sticker de importación de AFIP este es un sticker de, de la agencia oficial de, de importación en Argentina y la verdad que no quisiera sacárselo porque sería una verdadera pena porque está en un estado original, figúrese que me atrevería a decir que no ha tenido uso en absoluto prácticamente no hay ni una raya la cámara con la luz del sol no se aprecia bien el color dorado pero es un dorado intenso a ver si lo pongo en otra posición se puede apreciar un poco mejor el tono dorado pero sería una pena quitarle, quitarle este sticker porque hace a la originalidad del modelo ¿Sí? Un cuadrante, un fondo negro, agujas doradas, muy sobrias. Debajo se puede llegar a leer las inscripciones del modelo, Japan Movement y el modelo que no lo llevo a distinguir: es un 93401, eh, un número más y guión y después lo voy a tratar de poner en la descripción si logro leerlo pero bueno, simplemente quería mostrarles este, este reloj que es muy sencillo y si bien no es lo más habitual que, que ver en mi canal y no tiene no es un reloj con muchas particularidades ni funciones y en cuanto a diseño eh, lo que le da la originalidad es su estado casi inmaculado completo, es lo que podríamos llamar un, un NOS New Old Stock ¿sí? un reloj viejo, sin, sin uso, en estado nuevo así que esto lo hace muy coleccionable sobre todo siendo dorados con este baño electrolítico que es muy habitual encontrarlos los usados todos rayados y despintados en este caso me atrevería a que decir que solamente se usó con suerte en alguna oportunidad eh, o nunca porque que conserve todos estos stickers me hace pensar que, que quizás jamás fue usado y que se haya decolorado un poco con el sol, siendo expuesto en vidriera. Así que bueno, comunidad de YouTube, espero que les haya gustado este video de un reloj muy sencillo, pero con unas particularidades que lo hacen muy coleccionable. No, no dejen de suscribirse al canal, darle click en la campanita para recibir notificaciones de próximos videos y darle like a este video. Hasta la próxima.